Él es eh, doctor de la casa, amigo el doctor Raúl querido oh, neurólogo oh. infantil. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Es un placer estar acá. Sí. Y para mí tenerlo ¿Eh? también, un montón. Y ya vamos cerrando el año. Ya vamos cerrando el, el, el año. año. Y me gusta porque mm -hmm. el tema con el que venimos hoy es un tema que el doc me propuso porque empiezan a haber muchos casos de niños con autismo. Sí, uh -huh. exactamente. Yo te lo comenté. Me pareció un tema sumamente interesante porque eh, en los neurólogos infantiles y también los psiquiatras infantiles después eh, después del confinamiento de la uh -huh. pandemia estamos viendo un aumento en el número de casos de chicos que tienen esto que se llama trastorno espectroautista. Uh -huh. En realidad la nomenclatura cambió un poco. ¿no? Ahora este, se le dice TEA. TEA, sí, Ajá. exactamente. Este, digamos, lo conocen como TEA, uh -huh. ¿no? Trastorno de aspecto autista, porque hay chicos que tienen más dificultad y otros que tienen menos dificultades, yeah. digamos. ¿no? ¿Eso qué que, que va? ¿En los grados que... Sí, que tiene ver, cada uno... Un chico con un trastorno de aspecto autista tiene básicamente dificultades en tres grandes áreas, o cuatro, ¿no? Uh -huh. Uno, en los mecanismos de comunicación. De comunicación verbal y no verbal, ¿no? Porque para comunicarnos utilizamos la palabra hablada, así como estamos hablando, y uh -huh. utilizamos también los gestos, la mirada, las manos. Nos comunicamos con las expresiones faciales. Si no seríamos como robots, sí. ¿no? uh -huh. La otra gran área donde, que tienen afectada es, es, es, es no, los mecanismos de sociabilización. Les cuesta establecer vínculos sociales y sostenerlos. Uh -huh. Y la tercera área es el rango de intereses que está muy restringido y también tienen conductas repetitivas. Entonces, esto es lo que caracteriza a un chico que tiene un trastorno de espectro autista. El tema es que sí. algunos tienen estas dificultades. Muy, muy marcadas y es el chico con el autismo típico, el sí. que uno tiene en la es imagen el, en la sí, cabeza. Ese ¿no? le iba a preguntar, por ahí el que vemos que donde están todo un grupito de chicos y por ahí lo vemos un poquito más apartado, esa es uno de los indicios que más nos pueden marcar que ese chico o esa chica puede tener autismo. Exactamente, uh -huh. un chico que no sociabiliza, que no, a lo mejor no tiene lenguaje, que eh, no juega adecuadamente para la edad, es una, digamos, es sospechoso poder tener un trastorno espectro autista. Pero como te decía, en el otro extremo de la población hay chicos con las mismas dificultades, pero con niveles de intensidad mucho menores, apenas perceptibles, incluso con niveles intelectuales normales y que después a futuro tienen vidas completamente autónomas, ¿no? Ajá. Como por ejemplo sería el caso de los, los, los trastornos espectro autista de alto rendimiento, entre uh -huh. los cuales está el síndrome de Asperger, que sí. muchos lo, lo han sentido sí, nombrar, sí, sí. van Bien. a la universidad. Digamos, o sea, sí, por acá lo, lo, los hemos, he, hemos tocado también este tema, pero bueno, Doc, vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp para que uh -huh. si están en casa y tienen alguna duda sobre este tema, aprovechen que está el doctor Otoya acá con nosotros que nos va a estar contestando todas las preguntas. Uh -huh. Y bueno, voy a arrancar yo, Doc. Uh -huh. Esto que, que, que ibas comentando ¿no? de las características que puede tener cada persona con autismo va dependiendo ¿no? en cada uno. Esto, a lo largo de la vida, ¿se puede ir tratando o una vez que ya está diagnosticado, así va a ser? Eh, digamos, es un trastorno más de tipo funcional. Si uh -huh. bien las causas pueden ser muy, muy diversas, existen tratamientos específicos para que el chico con un trastorno de aspecto autista vaya superando estas dificultades en estas áreas que le nombré. Uh -huh. eh, hay tratamientos donde se les enseña a, a comunicarse, tratamientos donde se les enseña a socializar... Eh, a superar las dificultades de la, de la vida diaria uh -huh. A mejorar el juego Es decir, se hace un tratamiento integral sí. Cosa de que es su performance, su rendimiento a lo largo de la vida vayan mejorando Y a lo que se apunta es que sean autónomos Totalmente. Porque la gran dificultad en el fondo es Entra dentro del capítulo este grande que se llaman Trastornos de la comunicación social uh -huh. Uh -huh. Sí. Lo que cuesta en el fondo es establecer eh, contactos sociales. Uh -huh. Y yo, fíjate, Daniela, que socializar es lo más importante para el ser humano. Sí, lo vimos claro, en la pandemia también. Uh -huh. Yo puedo sobrevivir sin ver, puedo sobrevivir sin hablar, sin escuchar, sin caminar, sin mover los brazos. Pero no puedo sobrevivir sin estar en contacto con otra persona. Uh -huh. Y eso es lo que en el fondo uno trata y se les enseña a los chicos con. Para poder. ¿Qué? Mire, uh -huh. nosotros eh, cuando, estábamos en, cuando estaban los chicos con el DOC empezamos a investigar un poquito uh -huh. sobre este tema y yo me, ac me acordé que a principio de año habíamos hecho una nota sobre un grupo de papás que habían pedido la hora respetuosa en los supermercados. Por lo que estuve viendo, el Departamento de las Heras ya empezó con esto, que es lo que piden, una hora en los supermercados en donde se apaguen un poquito las luces y la música se baje, para que los chicos puedan estar tranquilos. Porque si no, ¿qué es lo que les pasa a los chicos? Di traigo esto a colación, ¿no? Porque es para entender sí. actitudes que tienen en lugares de mucho ruido. Bueno, lo que pasa es que a diferencia de otros, digamos, problemas del sistema nervioso, los chicos con trastorno de espectro autista... Si uno les mide el nivel de excitabilidad de las neuronas de la corteza del cerebro, está incrementado, no está disminuido. Uh -huh. Entonces, por eso los chicos con eh, autismo, o espectro autista, sí. suelen tener eh, muchos problemas de ansiedad, de hiperactividad, pueden ponerse irritables uh -huh. y tienen un procesamiento de la información sensorial que es distinto. Uh -huh. De cierta forma pueden percibir el mundo de otra forma y pueden aprender de otro modo. Sí. Pero sí, uh -huh. a ver, ciertos sonidos, ciertas texturas, ciertos olores, uh -huh. ciertos sabores no lo procesan igual que el, el, el resto de la gente. Uh -huh. Entonces, a veces pueden resultarles muy molestos. Uh -huh. Por eso han visto que a veces con ruido fuerte sí. se tapan los oídos uh -huh. y por eso surgen estas iniciativas que eh, apuntan a mejorar su calidad de vida y el funcionamiento social, como la de la hora respetuosa. Es decir, buscar un horario en donde haya menor afluencia de público, uh -huh. con menos ruidos, menos bombardeo de sí, estímulos. Sí, sí, sí, sí, total. Lo mismo pasó con los fuegos artificiales sí. para, para la fiesta. Buenísima elección que... que... Que no fue sí. solamente por el, para cuidar a las mascotas, uh -huh. sino también para proteger a los chicos que... Esta bueno, condición. tanto se hablaba en pandemia, ¿no?, de que uh -huh. le pedían, por favor, que familias que tenían chicos con autismo pudieran salir de las casas, respetando uh -huh. creo que tenían que llevar el color azul para poder uh -huh. distinguir y saber, bueno, mira, estamos saliendo de casa porque ellos necesitan estar afuera, necesitan desconectar un poco. Entonces me parece re importante estar hablando de este tema. Yo creo, Doc, que ya se ha concientizado un montón sobre el autismo y estamos aprendiendo un montón. Pero quiero hacerle una pregunta que me parece re interesante Si bien estamos hablando de cuál es el diagnóstico y cuáles son los síntomas de una persona con, con TEA, yo como ciudadana ¿no? siento la necesidad de saber un poquito más cómo actuar a la hora de estar en un lugar y mm. ver que hay algún chico con autismo y ver la desesperación de los padres, de querer calmarlo y de querer que la gente entienda ¿no? que lo que le está pasando es algo de su forma de ser. Entonces a mí como ciudadana me gustaría saber cómo puedo reaccionar, al igual que muchas personas que nos están viendo que atravesamos por esas situaciones y queremos aportar y no sabemos cómo. Mira, yo creo que eso es, un, eh, en cierta forma, una queja de muchos padres uh -huh. de chicos con TEA que se dan cuenta que el entorno social no está siempre preparado para eh, tratar con un chico en, en, en estas condiciones. Uh -huh. No todos los colegios son colegios verdaderamente inclusivos, sí. Eh, y, el, y fuera del colegio a veces mucho menos, ¿no? Uh -huh. Y eh, el chico de bantea tiene ciertas características de conducta eh, comportamentales, a veces, como te decía, eh, las negativas o los ruidos molestos, eh, o que ellos persiguen como molestos, hacen que pierdan su estructura, o cuando uno los cambia de actividad sí, también. sí, de, de rutina. Son... Eh, son muy rutinarios, sí, digamos, sí, sí. muy estructurados. Pero ojo, también tienen algunos chicos tienen grandes condiciones, ¿eh? es uh -huh. decir, destacan o descollan en algunas habilidades, ¿no? que eso después, en serio, si querés lo comentamos. Pero básicamente me parece que hay que empezar o continuar, porque en realidad se ha empezado, sí. concientizando a, a la sociedad en todos sus niveles, a niveles uh -huh. institucionales, educativos, por ejemplo, a nivel de salud o a nivel laboral, existen personas con estas condiciones que requieren, digamos... ¿Y, ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si estamos en algún lugar público, y estamos viendo que hay un chico que está teniendo un ataque y que los papás no saben cómo controlarlo y hasta se terminan poniendo nerviosas por nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos acercamos, ofrecemos ayuda? ¿No sé, vamos al lugar y pedimos que bajen las luces? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos reaccionar no, para aportar? Ver. El, cuando un chico entra en una crisis, por ejemplo, de ansiedad, una, uh -huh. puede entrar en una crisis de ira explosiva o, por ejemplo, un berrinche que no se puede frenar porque tiene dificultades para, para frenarse, lo mejor es, existen técnicas uh -huh. cognitivo-conductuales que bueno. para sacarlo de esa situación ¿no? uh -huh. y contenerlo. Se entrenan los padres en uh -huh. primer lugar. Creo que los que primero tienen que intervenir son los padres y para eso los entrenamos, uh -huh. para cada situación puntual. El tratar de intervenir desde uh -huh. afuera, estimulándolo más, puede llegar a ser este, peor, digamos, ¿no? Bien, o el, sea, que, eh, ¿qué nos recomiendas? Es, es, es el separarse, sí. dejar que los padres entrenados, que uh -huh. lo que hacemos con, nuestro, con los padres de nuestros pacientes, a todos los entrenados para, para, para poder prim continuar. en primer lugar, para evitar estas situaciones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si van a ir al supermercado... Eh, que hagan lo que se llaman anticipaciones, que se les explique lo que se va a hacer, uh -huh. es cosa que el chico ya vaya pre, preparado y que eso es una forma de prevenir también. Sí, sí, sí. Y puede aceptar el cambio, Pues son muy rutinarias. Uh -huh. ¿no? Y si aparece la situación de desborde conductual, bueno, hay varias técnicas que y... permiten contenerlo. O contenerlo para que pase y, y a nosotros como, como ciudadanos entender lo que está pasando sí. y... Intentar aportar desde nuestro lugar. Ya empiezan a llegar preguntitas, Doc, así que voy a empezar a leer. Dale. Porque seguramente la duda que tienen los del otro lado pueden servir para muchísimas personas. Buenos días, mi nombre es Macarena, mi hija tiene seis años, pero siempre lo noté como una niña que no está acorde a su edad. Demoró en empezar a hablar y también repite muchas veces lo que, lo que dice, agradecería su respuesta. Gracias. Bueno, esos son eh, señales de alarma, digamos, uh -huh, que nos mira. pueden hacer sospechar que eh, tiene realmente... o puede tener un trastorno de espectro autista, ¿no? Porque, ¿Son repetitivos? Claro, la demora, como te había dicho, uh -huh. la demora en empezar a hablar o no utilizar adecuadamente los gestos o repetir conductas repetitivas, repetir una, las palabras o repetir la, las frases, esos son elementos de, de sospecha, ¿no? Cuando uno sospecha esto, eh, o que hay un trastorno en la maduración, los padres no tienen por qué saber exactamente que tiene un trastorno de espectro autista, uh -huh. pero eh, los padres y el pediatra, ante la mínima sospecha, tienen que derivarlo a un centro que se especialice. No, no. Sí. Nos queda poco tiempo, no me quiero olvidar, porque tiene que ver con esto que está contestando a usted. Eh, ¿A qué edad de un niño nos podemos dar cuenta si tiene autismo o no? Porque hay, no, no hay que comparar, ¿no? Cada niño como es, y empieza Ajá. a hablar, a caminar, a desarrollarse a sus tiempos. Pero digo, ¿hay, algún, ¿hay alguna edad en específica donde ya tenemos que preocuparnos? Sí, a ver, eh, lo que se recomienda es que Ajá. estos de, elementos de sospecha uh -huh. empiecen a ser valorados incluso desde los nueve meses de edad, cuando ah, empiezan precursores de, del lenguaje y de la sociabilización. ¿no? Incluso los americanos, este, ellos eh, tratan de promover que se hagan screening de madurativo del chico a los 9 meses, a los 18, a los 24 y a los 30 meses, pero sobre uh -huh. todo a los 18, a los 24 meses, ya se apliquen escalas o métodos de evaluación tratando de despistar el trastorno de espectro autista. O sea que, mm. o sea, te puede hacer un diagnóstico precoz. Pre Totalmente. Pero ojo, este, eh, estos chicos que uno los diagnostica precozmente, después con el tiempo y con el tratamiento hay que volver a reevaluarlos. Uh -huh. Porque el diagnóstico puede cambiar, afortunadamente. ¿Pero tiene ventaja el diagnosticarlo precozmente? Sí, sí, sí. sí. ¿En, este, en, ¿En qué? A ver, eh, el, el cerebro de un chico es un cerebro muy plástico desde el punto de vista del sistema nervioso. Es decir, la capacidad de aprendizaje es enorme uh -huh. y la capacidad de recuperación funcionar, es altísima. Entonces, mientras más precozmente los detectemos y empecemos con los tratamientos, el pronóstico... lo ...pensando en la autonomía... Sí, total. ...y en ganar estas habilidades que les cuesta... ...es mucho mejor... ...entonces antes hacíamos el diagnóstico... ...alrededor de los cinco años... ...más o menos... Uh -huh. de, ...después de esa edad empezó a bajar... ...y decíamos que bueno, antes de los tres años... No, ...el diagnóstico firme establecido... ...lo, lo teníamos a los tres años... ...pero ahora empezamos a detectar con técnicas uh -huh. especiales... ...y con equipos multidisciplinarios... ...condiciones de espectro autista... Eh, mucho más precozmente. a los dos años, incluso ¿Esto lo tiene que diagnosticar el pediatra? ¿Se tiene que dar Est cuenta? Esto lo diagnostica un equipo terapéutico completo, uh -huh. que in eh, involucra un, un pediatra especialista en desarrollo, uh -huh. involucra el neurón infantil o el psiquiatra infantil, neuropsicólogos, especialistas en comunicación y lenguaje, como son las neurolingüistas, uh -huh. terapeutas ocupacionales, son claves en, en todo sí. esto, o sea que... Hace falta la mirada de múltiples especialidades que aborden los distintos aspectos de la maduración del chico. Bien, pero ¿Mm? yo ya cerrándolo al tema, hay una mirada y hay un diagnóstico que no, es, no se equivoca nunca, que es la mirada de la mamá. Cuando la mamá se da cuenta que a su hijo algo le pasa, no le digan que no, porque ahí es donde tiene la certeza de que algo está pasando. En mi experiencia, sí. la mamá viene a que le confirme el diagnóstico. Por eso. Por eso lo digo. Ya lo saben. Sí, total. intuyen. Los uh -huh. padres a veces no, como digo, los padres uh -huh. a veces no nos damos tanta cuenta, pero la mamá... Siempre sabe. Sí, total. La, la mamá que, es la que te dice, yo uh -huh. sé que tiene algo y le dicen, no tiene nada, está bien. Es mi hijo, uh -huh. es mi hija, la conozco, pasa algo. Así que a las mamás confíen en su criterio. Porque Totalmente. más que nosotras no conocemos a nuestros hijos y siempre le digo lo mismo a mis amigas, a, mi, a mis conocidas y a todos sobre este tema. Bueno, Doc, siguieron uh -huh. llegando preguntas, pero yo las estuve leyendo y más o menos fue lo que yo le fui preguntando al Doc para ir contestando este tema. Raúl Otoya, le agradezco de todo corazón eh, haber venido acá. Yo sé que está a full ocupadísimo y la verdad que valoro que cada profesional pase por acá y aporte un montón. No, gracias, gracias a vos Danera aparte por difundir este tema que es de mucha sensibilidad Total. social y que tienes solución. Seguramente, eh, ¿eh? seguramente. Y que, que, lo, que lo explique usted, qué así. honor.